Hola, mi nombre es Damián Crespi y voy a presentar este trabajo titulado Energía eólica, un enfoque activo en la docencia. Los coautores del mismo son Javier Ruiz, Arturo Gil y Mónica Ballesta. Todos somos profesores de la Universidad Miguel Hernández. En la presentación vamos a hacer una descripción del problema docente que nos hemos encontrado, explicaremos el funcionamiento de un aerogenerador, detallaremos la instalación experimental que se ha construido y las posibilidades de innovación docente que nos da esta instalación. Por último, desglosaremos las conclusiones del trabajo. Bien, El problema principal que nos encontramos al impartir la docencia de energía eólica es que el contenido teórico tiene una complejidad muy alta. Hay que plantear ecuaciones integrales para explicar el comportamiento del flujo, hay que dominar conceptos de aerodinámica sobre los perfiles que conforman la pala. Es necesario realizar estudios estadísticos para extraer información de medidas de viento en un emplazamiento y poder cuantificar la energía que va a producir el rotor o diseñar el parque eólico. Y bueno, por último, hay una serie de efectos tridimensionales que se producen en el rotor que también deben tenerse en cuenta. Y claro, cuando transmitimos todos estos conocimientos de una forma convencional, mediante clases magistrales, pues el alumno entra en pánico porque no es capaz de seguir el desarrollo teórico. Así, preguntamos a los estudiantes y pensamos en qué es lo que necesitan y lo podríamos resumir en que necesitan motivación, necesitan involucrarse en un proyecto para aprender de forma proactiva y necesitan que ese proyecto tenga un carácter práctico para ellos poder probar, cometer fallos, aprender de esos fallos y superarlos. Bien, con este enfoque se decide construir una instalación experimental que nos permita... Poner en práctica técnicas activas de aprendizaje. Bueno, vamos a describir la instalación que consta de un ventilador de gran caudal que va a impulsar flujo a través de un túnel de viento, una etapa de filtrado que elimina también la rotación del flujo, una longitud importante de túnel de viento y luego tenemos el rotor montado sobre un generador eléctrico. Además vamos a hacer uso de un sistema de adquisición y control, hemos dicho que el rotor está anclado a un generador eléctrico que además lleva un encoder que nos va a dar una lectura de la velocidad de giro del generador y este generador está conectado a una tarjeta de adquisición y control que es el corazón de este sistema y que nos va a permitir controlar o bien la velocidad de giro del rotor o bien el par resistente que presenta el generador al movimiento la potencia del generador la tendremos que disipar con una resistencia y todo este proceso se controla a través de un programa de ordenador Bien, ahora vamos a hacer una descripción somera de cómo funciona un rotor sobre el rotor incide un flujo que lleva una determinada velocidad y por lo tanto una energía cinética de la cual queremos extraer una parte. Esta energía cinética no se puede aprovechar totalmente porque si no el flujo se detendría, de modo que solo es posible extraer un 59% de la energía. Al porcentaje de energía cinética que extraemos del viento se le llama coeficiente de potencia de la turbina. A continuación deberíamos estudiar el flujo bidimensional incidente sobre los perfiles aerodinámicos que conforman la pala para obtener las fuerzas que van a actuar sobre estos perfiles y así poder calcular el par que realiza el viento sobre el rotor. Este par va a depender de dos variables. Primero la velocidad de viento, cuanto más velocidad de viento pues más par vamos a tener y segundo de la velocidad de giro del rotor. Precisamente podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo varía el par en el eje frente a la velocidad de giro del rotor. Vemos que con la velocidad de giro el par aumenta primero y se reduce después para llegar a cero. Además vemos que el efecto de incrementar la velocidad de viento es que las curvas de par frente a velocidad de giro crecen. A la derecha podemos ver la representación de la potencia en el eje, que es el resultado de multiplicar el par por la velocidad de giro. Las curvas tienen una forma similar a las del par y vemos que hay para cada velocidad de viento una velocidad de giro a la cual la potencia producida es la máxima y sería la velocidad de giro a la que nos interesaría funcionar en cada velocidad de viento. Si unimos esos puntos de potencia máxima para cada velocidad de viento pues obtenemos la curva de potencia de la turbina eólica. A continuación vamos a ver ejemplos de estas curvas que hemos obtenido con el banco de ensayos. Aquí estaría la curva de par frente a velocidad de giro para un rotor determinado o la potencia frente a la velocidad de giro. También podríamos calcular el coeficiente de potencia, que ya sabemos que es la proporción de la energía cinética que conseguimos aprovechar para producir energía con la turbina. E incluso podríamos ver cómo esta curva de coeficiente de potencia evoluciona si variamos la velocidad del viento. Bien, hasta aquí esto sería... Un banco de ensayos para hacer unas prácticas tradicionales en las que el alumno llega a las prácticas, realiza una serie de ensayos, toma los datos, los analiza y presenta un informe. Y la innovación viene de plantearles a los alumnos el diseño de rotores con herramientas CAD. Luego estos rotores se imprimirían con una impresora 3D y se podrían ensayar en el laboratorio. De manera que los alumnos pasan por una etapa de diseño luego una etapa de testeo y un análisis de los resultados y búsqueda de los fallos que han podido cometer y bien la primera aplicación que hemos encontrado nosotros a esta metodología docente es plantear un trabajo final de grado o final de máster donde los alumnos profundizan en los conocimientos del diseño de rotores eólicos por ejemplo un alumno ha estudiado el efecto de la rugosidad superficial en el rotor dependiendo con los materiales con los que imprimamos los álabes de la turbina pues tienen más o menos rugosidad y podemos saber el efecto que esto tiene en el desempeño general del rotor. Luego se pueden diseñar diferentes rotores cambiando uno de los parámetros de diseño, en este caso ha sido la velocidad de giro nominal del rotor y ver qué respuesta tiene cada uno de esos rotores. Además, la potencia que es capaz de producir el rotor no es la única variable, sino que hay que tener en cuenta cosas como el peso de las palas, ¿no? Que en una maqueta pequeña no tienen mucho impacto, pero a la hora de escalar esa maqueta a un tamaño de una turbina real, pues el peso de la pala es muy importante estructuralmente. Y bueno, hemos visto una aplicación con un solo alumno que realiza un trabajo final de grado de máster y ahora vamos a ver una aplicación que tendrían estas técnicas docentes en el aula, donde tenemos muchos alumnos que los podríamos dividir en grupos. Cada uno de esos grupos haría su propio diseño del rotor, lo imprimiríamos, le daríamos el acabado final y vamos al laboratorio a ensayarlo. Pero claro, para darle a esto un poco de aliciente, lo que hemos hecho es, entre los diferentes grupos que tenemos en el aula e incluso entre diferentes asignaturas de diferentes titulaciones, pues hacemos una competición. En esta competición el objetivo es conseguir el rotor que produzca la mayor cantidad de potencia. Y para diseñar el rotor... Hay numerosas variables que entran en juego, desde la velocidad nominal de giro, el número de palas, los perfiles aerodinámicos que van a utilizar en el diseño, la robustez del diseño, etc. Y el ganador de la competición pues, recibe una insignia, pero además, como la competición está organizada por la escuela politécnica, pues, recibe un diploma acreditativo, no solo el ganador, sino los tres primeros clasificados, además de un premio. Y bueno, como conclusión, resumir un poco en lo que ha consistido este proyecto docente. Se ha construido un túnel de viento con un sistema de adquisición y control avanzado, un sistema de anclaje de las palas versátil que nos permite ensayar rotores con diferente número de palas. Además, se pueden ensayar turbinas de eje horizontal o de eje vertical. Luego se ha implementado un sistema de impresión 3D y además se ha creado un manual para que los alumnos no necesiten un conocimiento de CAD avanzado, sino que con unos conocimientos básicos son capaces de diseñar un rotor. Y por último hemos visto dos ejemplos de las numerosas posibilidades de innovación en el aula que surgen a partir de la presente metodología. Por ejemplo, la dirección de trabajo final de grado de máster, el diseño y ensayo por equipos de rotores eólicos o la organización de una competición. Bien, muchas gracias por su atención.